González, buenos días. Hoy estamos aquí en las cataratas de Niágara y estamos con nuestros amigos, con mi esposo y los bebés. Ya preparándonos para conocer este gran lugar que nos los han recomendado mucho. Nuestra amiga Jose dice que vino a visitarlas hace algunos años, pero del lado de Estados Unidos. Sí, es, creo que la, la experiencia es diferente, pero vamos a, a ver cómo es ahorita. Sí. Porque nos estuvimos ahí como que documentando un poquito y dicen que la mejor vista es desde Canadá. Ella ya tiene la experiencia desde Estados Unidos y pues ya ella nos dirá al final del recorrido si, si es verdad esto o es falso. <ríe> y bueno, ahorita vamos a ir a desayunar. Gustav, vamos todos. Y bienvenidos sean aquí a Ontario. Estamos en Niagara Falls. Como pueden ver aquí el vecindario o como tal calles cercanas a las cataratas del Niágara pues aquí podemos ver eh, una zona no tan concurrida o al menos en el momento en el que asistimos. Algo que nos gusta de pronto encontrar en los callejones es el arte urbano, arte o cultura, cuadros, en este caso la persona que pasó en una cuerda en la catarata del Niágara. Y es padre por este tipo de cosas Por ejemplo, inclusive podemos encontrar Un teléfono de cabina muy al estilo Pues de años anteriores Ahorita ya todo es vía celular Y varios adornos ya de Halloween Que se pueden percibir Ya estamos llegando a las cascadas Estamos entrando como ya a la zona turística Justo vamos entrando y empezó a lloviznar Esperemos que... Se quite un poco la lluvia o que no llueva tan fuerte, pero vean esos arbolitos son muy padres. Y aquí preparándonos con las waterproof y a ver, a ver qué sorpresas salen aquí en las cataratas. Y cada vez más cerca al momento de llegar a la zona de Niagara Falls, ahí podemos ver la Rueda de la Fortuna, que tiene una vista espectacular para poder ver las cataratas de Niagara. Y estábamos en busca de nuestro desayuno. Aquí si quieres venir a desayunar, pero en lo que esperas quieres venir a jugar, aquí te incluye, bueno se paga por separado, pero queda en la primera planta. Sí, sí, sí. Amigos, pues ya estamos desayunando Pedí un burrito de carne Mi amiga pidió un omelette Spicy poblano Spicy poblano Nuestro amigo algo similar, ¿no? A, eh, un desayuno como más canadiense ¿no? Y mi esposa pidió también un spicy poblano ya yeah, no sé, sí. y bueno pues aquí ya estamos sobre la avenida clifton hill o la calle clifton hill eh, encontramos unos eh, ricos churros o al menos eso es lo que aparentaban eran unos churros con nieve se veían bastante tentadores pero algo que nos llama la atención mucho de esta zona pues es que eh, está bastante colorida, tiene bastantes lugares y centros de entretenimiento. Entre que es para niños y es para adultos, hay diferentes, hay variedad. Ahí, por ejemplo, podemos ver a King Kong subiendo en el edificio este, diferentes lugares para que puedas comer, eh, pues sin duda alguna la Rueda de la Fortuna que es una maravilla porque desde ahí cuál es su atractivo es que puedes ver desde arriba las cataratas del Niágara y te ofrece una vista espectacular. Y toda esta zona nos hace recordar como de pronto eh, muchas zonas turísticas que existen en Estados Unidos. Nuestro amigo Dani nos comentó que se parece mucho, bastante a Estados Unidos y hay diferentes lugares, como les decíamos, aquí por ejemplo es una... Casa de terror eh, con todo y música, se escuchaba ahí bastante, este, eh, emotivo. La casa divertida, Fun House. De repente láseres, eh, Movie Land eh, como un museo de las estrellas ahí eh, por ahí un Wendy's y diferentes lugares eh, de compra tanto de ropa, eh, museos en cuarta dimensión y a lo lejos a lo lejos se alcanza a ver las cataratas del Niágara. Algo que se ve bastante imponente cuando lo empiezas a ver desde que te vas acercando es un wow, es algo que te quita el respiro. Amigos, ya estamos llegando aquí a las cataratas. ¿Tú qué opinas de este viaje que te ha estado gustando? Apenas acabamos de llegar, amigos. Aquí esta zona <risa> es muy colorida. Sí. La parte de atrás está muy colorida, entonces está chido. No pensé que hubiera tanto color de esta parte de. Sí, exacto, ya estamos a unos cuantos metros, pero como dice Axel, toda esta calle que se ve hacia atrás está muy colorida, hay muchas casas que de terror, que de drácula, que de casa divertida, entonces hay una variedad de cosas, pero ya estamos a unos cuantos metros de estar de frente, a, bueno, muy cerquita de las cataratas, ya desde aquí se alcanzan a ver, se siente un poquito de repente en la visita no siempre, pero sí se siente un poquito. Y está, está bonito, hay bastante gente. De hecho en el avión en el que veníamos venía lleno. Creímos que por ser todavía tiempos de pandemia, pues iba a estar pues, un poco vacío. Pero no, sí venía todo lleno y ahorita aquí pues hay bastante gente. Donde desayunamos también había bastante gente. Creo que sí, es una zona muy, muy turística, aunque esté en tiempos de pandemia. Sí, ya se sí, cambiaron las zonas de restricción, ya están más abiertos los viajes, pues ya la gente ya puede entrar. <risa> la gente ya, ya puede entrar. Pues es que no queda mucho. Pero... Bueno, una de las desventajas de venir. Como, como turistas y con bebé, es que hay que estar cargando con el carcid porque no tuvimos la oportunidad de rentar un carro y pues como nos estamos moviendo en Uber pues hay que tener la base cada, en cada momento en que pues, estamos abordando cada uno y pues aquí nuestros amigos pues allá llevan su, su base nosotros aquí también ya la traemos mochila, que la cangurera, o sea, ya es, es otro rollo, pero aún así estamos haciendo todo para disfrutar nuestro viaje a las cataratas, que es algo que no teníamos planeado antes de llegar, o sea, meses atrás, o sea, fue una decisión que tomamos de un mes para hacer. Aquí tenemos un parquecito Un jardín Y ese es el puente Donde se cruza para Estados Unidos A nuestra derecha Mi derecha está Estados Unidos Y pues aquí estamos en Canadá Y aquí están las cataratas Yo creo que nosotros nos vamos a ir al mirador Que está de este lado Y sí se ve muy padre Se ve, se ve seccionada como que del lado derecho una y del lado izquierdo otra pero hay como que otro mirador allá aquí sí se puede ver hay como que personas de ese lado Wow, se ve súper impresionante La caída Aquí están los barquitos Que Que se puede rentar Bueno, son los que llevan A dar como que el tour un poco cerca de la cascada De hecho por allá Hay uno que ya va de regreso Estos son los que toman eh, Del lado de Estados Unidos Imagino que los de Canadá están como que Más hacia, hacia este lado oh. Nuestra amiga dice que esta plataforma que se ve es de cristal y ahí pagas una cuota y puedes ver como la gente que va pasando, el agua y todo eso. Sí, es 34 centavos, 35 y algo de centavos cada ticket y vamos a vivir esta experiencia. Una experiencia única la verdad esto de las cataratas del Niágara, eh, había algunos elevadores y algunos accesos para que pudiéramos ir a la parte de abajo y podernos acercar directamente a los barcos que nos llevarían enfrente de las dos cataratas del Niágara. Es el acceso bastante dinámico, inclusive con el tema del COVID. Realmente pues todo estaba fluido, todo estaba eh, de alguna manera bien coordinado para que se pudiera entrar. De pronto teníamos nuestras dudas de cómo le íbamos a hacer para ir con las carreolas. En lo personal, este, yo tenía un poco de miedo con el tema de eh, la brisa y el tema de los bebés. Al final del día nos alzamos eh, al barco y básicamente hay una zona donde puedes quedarte con las carreolas. En este caso, pues noche iba dormido y se juntó ambas. ¿no? En mi caso, pues yo no quería sentir tanto la brisa, prefería más verlo desde arriba. No soy tanto de estar en la parte de abajo pero justamente al momento de que ya habíamos entrado al barco este, hay una zona que está, como van a poder ver más adelante, que está blindada como con vidrio, con plástico y pues bueno, ahí nos estaban dando las instrucciones de dónde es donde podíamos dejar las, eh, las bases de las carreolas en caso de que no lo quisiéramos y pues ahí eh, podemos eh, quedar en la parte de adentro si no te quieres mojar, de alguna manera acompañas a los familiares y pues ahí estás viendo todo esa, este, toda esa, esa maravilla, una de las maravillas del mundo que está este, en Niagara Falls, ahí en Ontario, un espectáculo, un espectáculo incomparable este, algunos disfrutamos verlo desde arriba, algunos estando ahí abajo y ya estás ahí, pues de una vez por qué no estarlo eh, y muy interesante, se veían bastantes gaviotas, bastantes aves en la parte del de, eh, mar, digamos así, en la parte del lago eh, Y muy padre, la verdad, es algo que nos llevamos, este recordado, nos lo llevamos Lo padre también al final es que hay un lugar donde puedes tener un restaurante, puedes tomarte una cervecita, un, unos, unos drinks, una botanita Y tienes la vista a las cataratas, así que vamos con el videoblog de hoy Hola González Gracias por llegar hasta acá y ahora sí les vamos a compartir el motivo de este video que es para responder a una de las preguntas de uno de ustedes, de ustedes los suscriptores que nos hicieron en el video de ella eh, estudiante internacional y yo con permiso de trabajo. Él nos hace la siguiente pregunta con respecto al tema económico del de curso de inglés y el, eh, el, el diplomado internacional. Como ustedes saben, y solamente para contextualizar, eh, cuando nosotros llegamos aquí en julio del 2019, ella vino siendo un estudiante internacional a tiempo completo y yo, al ser su esposo, eh, tuve un permiso de trabajo abierto. Eh, la universidad de Thompson Rivers University nos dio una carta eh, no condicionada a su inglés. Quiere decir que, eh, independientemente del inglés que ella había alcanzado, ya estaba siendo aceptada a un tiempo internacional, a, un, a ser estudiante internacional a tiempo completo, independientemente del inglés que tuviera. Al momento de que ella llegó, hizo nuevamente una uh, evaluación, un examen de inglés, y ellos decidieron que todavía te requería tomar algunos cursos. Esos cursos fueron eh, nivel 3 y nivel 2 de inglés, y ella, eh, eh, aunque estaba estudiando inglés, ella era ya un estudiante a tiempo completo este, y de manera internacional, ¿correcto amor? Entonces John nos pregunta, ¿qué costo es el que ustedes pagaron para su diplomado? ¿Su diplomado tuvo un costo y ya venía incluido el pago de inglés o tuvieron que pagar por separado el inglés? ¿Cómo fue ese, ese pago? Eh, sí, se cobra por separado, independientemente de que tengas que tomar cursos de inglés, tú pagas eh, cuando se aplica y aplicas directamente al diplomado, vas a pagar lo que cuesta las materias o el año del diplomado. En este caso, más o menos recuerdo que costaba 19 mil dólares el año del diplomado en recursos humanos pero eh, a la hora de hacer todo este trámite nos dijeron que, que, tuviéramos que, que teníamos que pagar lo que fuera eh, un curso, un cuatrimestre y si se podía un poquito más era mucho, muchísimo mejor y se te va tomando a cuenta pero independientemente de cuál sea tu nivel de inglés y si tú llegas para hacer... Cursos de inglés y no académicos, ese dinero se te va a tomar en cuenta eh, a, como de abono en tus clases de inglés. Porque no son gratuitas, solamente son gratuitas para las personas que ya son residentes permanentes. Bueno, creo que ciudadanos. Y la misma página dice que, que las cuotas eh, para estudiantes internacionales van a ser parejas. Al igual que sea inglés o sea un programa académico, entonces no tenemos como que ningún descuento. Así es, efectivamente. El costo del diplomado fue de 18 mil dólares aproximadamente. Y entonces, como ellos decían, de preferencia que puedas dar más, pero al menos se tenía que pagar la mitad del diplomado. Es decir, que tuviera, tuvimos que pagar la mitad, que son 9 mil dólares. Fueron 9 mil dólares los que abonamos a la cuenta de Thompson Rivers University. Y con eso nos permitieron dar la carta eh, no condicionada. Eh, adicionalmente, como ustedes saben y para aquellos que no, nuestro abogado, nuestro consultor en su momento nos recomendó que no era suficiente solamente que Thompson's Rivers University, o en este caso la escuela, eh, aceptara con la mitad del pago sino que recomendaba que eh, aparte de los 12 mil dólares que recomendaba o pedía el gobierno para mantenerse durante un año, se agregara la otra mitad que nosotros teníamos que eh, hacer para pagar el año completo. De alguna manera, nos dijo nuestro consultor, ustedes requieren tener cubierto lo de un año, los 12 mil dólares, más de alguna manera los 18 mil dólares este, del diplomado de Thompson Rivers University. Entonces, nosotros llegamos con mil dólares eh, pagados de la mitad. Cuando llegamos, Thompson Rivers University dice, ok, tú necesitas inglés, ¿cuál es el costo del inglés por, por módulo? ¿Cuántos módulos hay? Son cinco módulos, pero el quinto ya es solamente una materia. A partir del cuarto módulo, puedes tomar materias académicas y materias de inglés, porque ya de cuatro materias van reduciendo como que la, la, los cursos a, a manera que tú puedas tomar mitad y mitad, mitad inglés, mitad programa académico. Obviamente no te van a meter de lleno, te van a meter como a tronco común, pero ya es una ventaja que a partir del cuarto módulo tú puedes iniciar con tu diplomado, con tu carrera, con lo que vengas a estudiar y así también te permite trabajar medio tiempo. Estos módulos eh, tienen un costo de aproximadamente $7,000 dólares, un poquito más, poquito menos. Son $7,000 dólares por el English as o a Second Language. No es un costo incluido, es decir, pagamos $9,000 dólares por la mitad del diplomado de un año, un cuatrimestre, cuatro meses justamente, bastante caros. Y este, de esos $9,000 que ya teníamos abonados a un cuatrimestre del diplomado, nos descontaron $7,000 Teníamos una cuenta a favor de $2,000 y esos $2,000 podían ser utilizados en el siguiente cuatrimestre. Uh -huh. Sí, exacto. O sea, no se quedan con tu dinero. Ellos te lo van este, tomando a cuenta de cómo tú vayas avanzando. Inclusive, bueno, yo cuando dejé de estudiar porque, como ustedes sabrán, recibimos la aprobación del PNP, ya no había necesidad de que yo estuviera como estudiante internacional y ese dinero que yo tenía en cuenta, porque estábamos pagando, te piden pagar con anticipación cada cuatrimestre, lo más que puedas, o sea, con más prioridad, es prioridad, ¿no? Que tú tienes que tener el dinero antes de que inicie el siguiente cuatrimestre. Entonces, como nosotros dimos dinero, cuando dejé de estudiar, creí que ese dinero ya no me lo iban a reembolsar, pero sí no me lo reembolsaron. Entonces, no hay como que me van a hacer este chanchullo con el dinero que yo tengo, ahí aponado, porque sí te lo regresan. Sí, gracias a Dios, después de la aprobación del PNP nos pudieron regresar ahí como unos 2 mil dólares, más o menos, no fueron los 2 mil dólares de esos 9 mil que teníamos abonados, ah, sí, porque sí, sí. el segundo cuatrimestre lo estu se estudió allá y eh, tuvimos que abonar más 5 mil, entonces, o 5 mil un poquito más. El uh -huh. punto es que después de ese segundo eh, cuatrimestre teníamos un bono a favor como de 2 mil más o menos. Sí, sí. Y esos 2000 fueron los que nos regresaron, ya que en el tercer cuatrimestre, que iba a ser para del octavo al doce de un mes, eh, eh, ahí fue el tiempo que se iba a dedicar ella para este, poder trabajar, entre comillas, trabajar entre comillas porque ella aún todavía estaba en nivel por debajo del, del, del cuarto módulo y no tenía todavía materias del diplomado, por lo tanto no podía trabajar, pero se iba a tomar como descanso. Entonces, eh, justo en ese descanso fue cuando llega la aprobación del PNP y entonces podemos recuperar, gracias a Dios, ese dinero. Sí, te descuentan como 250 dólares, 300 como el trámite y todo este rollo de la transferencia, pero al final del día recuperas el 75% o 80% de lo que tú tienes ahí en la universidad. Pero bueno, la idea es que a lo mejor no te estanques o no lo dejes al menos de que a lo mejor pues tengas unas oportunidades mejores de parar la escuela. Cabe mencionar que pues de alguna manera eh, este método que nosotros hicimos pues puede que ya no sea válido, eh, ¿por qué? Algunos suscriptores en el video nos hicieron algunas observaciones, unos preguntaron, otros hicieron la observación sobre otro comentario y nosotros al momento en el que investigamos esa información en la página de Canadá no la veíamos. ¿Qué es lo que sucedió? El pasado 27 de septiembre sucedió una parte, una actualización para la parte de la migración del, del estudiante eh, internacional como per, perfil principal y del acompañante secundario que recibe un permiso de trabajo. Esto es para cubrir zonas grises que tiene el apartamento de migración ya que el gobierno de Canadá hace una planeación para los estudiantes internacionales. De alguna manera, al momento en el que tú llegas como estudiante internacional, el gobierno de Canadá está destinando recursos y tiempo para que pueda tener tantos estudiantes y post-graduation work permits con esos estudiantes. ¿Qué es lo que sucede? Que personas en las que tenemos la oportunidad de poder aplicar antes a la residencia permanente vía el, el perfil secundario, en este caso, mi caso, que de alguna manera obtienen un permiso de trabajo o que, o que aplican para la residencia permanente vía PNP y que obviamente están siendo la excepción del LMIA, lo que dice este apartado es, ok, tú estudiante internacional vas a hacer el rol primario siempre para que puedas hacer la migración. Si de alguna manera el acompañante tiene ese permiso de trabajo con excepción del LMIA y quiere hacer otras cosas, no vas a poder porque tú como estudiante necesito que acabes tu, estu tu estudio de eh, el diplomado de tu carrera y posteriormente apliques al Postgraduation Work Permit. Esa es una actualización que se ha hecho. Les dejamos el link para que ustedes puedan leer esa actualización y en su momento puedan estar al pendientes. De alguna manera, lo que nos tiene calmados, y eso entre comillas, es que nosotros aplicamos antes de esta actualización. No sé si ustedes sepan, pero ¿cómo fue el caso de Plan juaneta ah Bueno, en pocas palabras, eh, hay cosas que entran en vigor y que en este caso nosotros aplicamos antes entonces en teoría bajo la, el, te, el testimonio de Juan Planeta cuando él hizo también su proceso fue que cuando él acudió como que en la entrevista le dijeron ¿sabes qué? ya no puedes porque tu perfil justo el día de hoy ya no está este, solicitado y entonces él argumentó que él había aplicado desde, no sé un mes atrás cuando su perfil sí estaba eh, vigente o sí estaba solicitado y que él no veía ningún problema. Y él argumentó que cuando él hizo todo su perfil y todo lo que necesitaban sí estaba vigente, eh, solicitado su, su licenciatura, su ingeniería, no recuerdo qué es y bueno, él él hizo y no de oye, ¿por qué no me lo vas a hacer válido? Yo no, tengo, yo no tengo el problema o no tengo la culpa de que justo hoy esto ya no esté vigente pero cuando yo apliqué lo estaba entonces creo que merezco que me respeten eh, el perfil porque yo apliqué desde antes de que esto terminara no y bueno, ese es un caso otro caso fue de una, una amiga que conocimos en, y ella dice que su mamá llegó, luego luego aplicó como para exponsorearla y poderse la traer. Pasaron 18 años y 11 años, algo así, pero bueno, más de 10 y pasaron al sí. Cuando aplicaron, ella era menor de edad. Ajá, ella era menor de edad. Eh, la mamá aplicó y por X o Y situación como que se traspapeló su proceso y su mamá pues seguía pues buscando la oportunidad de poderse la traer y logró llegar ella hace 3, 4 años, pero bueno, ella ya era mayor, o sea de 20, A la edad de 25 años. Ajá, 25 años, 24 años, entonces me sorprendió porque dije, wow, después de 11 años casi pues le respetaron ese proceso porque... Creo que ahora eh, en América Latina se consideran que los acompañantes que son hijos los pueden esponsorear a no más de 21 años. Sí, sí, exacto. Entonces, de alguna manera, esta nueva regulación sí. va a aplicar y está cubriendo esos espacios grises que tiene la, la parte de la migración, pero aún así, aunque haya unos casos similares, eh, no nos exenta de que podamos estar aplicando a esto la verdad, ponemos en, en, en este, esta situación en las manos de Dios y de alguna manera lo que va a ser, va a ser, pero siempre, como sabemos, es estar buscando alternativas. El que de alguna manera esta, esta ley aplique o esta nueva actualización de la parte del gobierno de Canadá esté en vigor, no significa que ya no vas a poder hacer, al contrario, está bien, o sea, siempre es darle para adelante. Lo único que está haciendo esto es poner un candado de alguna manera para que puedas hacer un camino más corto pero el hecho de que eh, justamente esté en vigor no aplica de que tú sigas buscando un sponsoreo el aplicante secundario, o sea, esto sigue en marcha. Y de hecho, no es de que, ah, porque ya no puedo buscar un sponsoreo ya no se va a hacer, al contrario. Tú, gánate como tal el, este, el sponsoreo en dado caso de que sea el estudiante secundario, el, el, el aplicante secundario, para que cuando la persona, la esposa, este, ya tenga su, este, eh, su, su... haya tenido su post-graduation work permit, eh, pues justamente ustedes ya tengan todo en papel, entonces no hay por qué agüitarse, no hay por qué cambiar los planes, simplemente el venir a Canadá no es sencillo, no es económico, no es nada fácil, esto está eh, como una montaña rusa, hay subidas, hay bajadas y pues independientemente de nosotros, del resultado que tengamos por este nuevo dictamen, pues es simplemente darle para adelante y ser siempre pues, positivos, ¿no? Sí, claro, o sea, esto no te va a cerrar las puertas porque algunas personas preguntaban No, pero es que ya no puedes ir como estudiante internacional eh, para estudiar inglés Claro que sí puedes venir, de hecho la página de True, eh, justo lo estaba checando hoy Te voy a dejar el link aquí abajo Ahí dice que es de las pocas universidades que te dan la oportunidad de venir a estudiar inglés Y combinarlo con un programa académico Y eso es totalmente real si tú te quieres venir, por ejemplo, a una universidad de Vancouver, de Victoria, que sean igual de paga o que sean públicas, siempre te van a pedir el nivel de inglés, pero true y seguramente hay más universidades que sí que conocemos como que historias de otras personas... Pero nosotros siempre te vamos a hablar de nuestra experiencia porque no me consta y aún así, siendo nuestra experiencia, no te podemos garantizar que True te va a decir, claro, sí, aunque no tengas el idioma tu mente, ¿no? Procura estudiar lo más que puedas, aprender más el idioma. Eh, es verdad, los acentos son muy complicados porque todos pronunciamos las palabras diferente. Pero eh, si es una universidad que te abre las puertas, no te cierra, así como que dice Ah, ¿vas a venir a estudiar inglés y quieres venirte con tu pareja? No, eso no es posible. Claro que es posible, solamente hay que leer bien. Eh, en nuestro caso te podemos decir que aplicamos directamente el diplomado, no aplicamos al inglés. Si tú aplicas directamente el inglés, eso va a suceder, no te van a dar la visa a tu pareja. Pero si aplicas directamente el diplomado, sí te van a dar la visa para tu pareja, que esa es la mayoría de los casos que conocemos, que han llegado a True y también por nuestra experiencia, entonces, ojo, mucho ojo ahí. y bueno, no solamente es Thompson Rivers University por ahí sabemos de varios casos, de varios youtubers que también han hecho algo similar con un inglés relativamente bajo entonces pues nada, o sea, no, no los, los ojos no están enfocados solamente en Thompson aquí en Kamloops, en British Columbia, sino hay varias alternativas obviamente siempre van a ser eh, ciudades pequeñas las que van a estar dando la oportunidad, ya que justamente están buscando que se vengan. Y pues bueno. Muchas gracias por sus comentarios, espero que esta respuesta sea útil, que no los confunda más. Ustedes sigan con sus planes, asesórense bien, lean bien, todo bien en la página, es como que muy se pronuncia mucho esto, ¿no? de todo viene en la página y la verdad es que sí solo hay que tener paciencia saber leer bien bien porque hay hasta el más mínimo detalle hay que tenerlo en cuenta cuídense muchos alguien nos solicita ya se cansó ya se aburrió un fuerte abrazo stay safe y échenle muchas ganas make it real bye